Además de la función calc, existen otras tres funciones también del ámbito matemático que tienen especial importancia. Estas tres funciones son min, max y clamp. Entender que hace cada una de ellas es bastante sencillo. Su propio nombre casi lo indica. Min devuelve el valor mínimo entre un conjunto de valores. Max hace lo propio, pero en este caso devolviendo el valor máximo. Mientras que a clamp se le pasan tres valores, un mínimo, un máximo y un valor preferido y nos va a devolver el valor preferido, salvo que ese valor sobrepase el máximo o el mínimo, en cuyo caso nos devolverá ese valor máximo o ese valor mínimo. Ahora las vamos a ver con un ejemplo, pero sí que es verdad que ya podemos adelantar que la potencia de estas funciones viene dada por lo mismo que venía la de la función calc, por el hecho de que esos valores que nos devuelven los devuelven en tiempo de ejecución, es decir, son recalculados cada vez que cambian las características físicas del navegador. Esto va a hacer que estas funciones tengan especial relevancia para ser usadas en contextos de diferentes anchos, es decir, enfocadas a diferentes dispositivos, es decir, como media queries o en sustitución de ellas. Y bueno, con respecto al ejemplo, pues como siempre algo muy sencillo. Un simple contenedor en el que en su interior tenemos una barra de navegación y un H1. Ambos dos con un texto. Vamos al CSS y vamos a centrarnos en lo que pasa en el contenedor. A ese contenedor le estamos dando un ancho de un 80% de su padre. Su padre, en este caso, es el navegador, con lo cual le estamos dando un 80% del ancho de ese navegador. Pero, aparte, le indicamos que, bajo ningún caso, el ancho máximo ha de superar los 800 píxeles. Es decir, que si yo vengo al navegador y voy aumentando el ancho, Llegará un momento en que el ancho se mantiene en 800 píxeles, mientras que si lo voy reduciendo, siempre va a ser un 80% del ancho de su padre. Siempre quedará un 10% por cada lado del ancho del de navegador. Bien, hasta aquí es muy fácil, fácil de entender, no tiene demasiada complicación. Bueno, pues esto se puede codificar de otra manera, una manera más compacta, aunque a lo mejor un poco más complicada de entender. Y es utilizando la función min. Vamos a hacerlo. Voy a comentar esas dos líneas. Y vamos a hacer que el ancho máximo sea el mínimo de dos valores, el 80% y eh, 800 píxeles. Es decir, que el ancho máximo sea, por ejemplo, 80%, pero que en el caso de que ese 80% sea mayor de 800 píxeles, se coja 800 píxeles. Si hago la prueba, vemos que el funcionamiento es exactamente el mismo que el de antes. Bueno, pues me imagino que estaréis pensando que para esto tampoco hace falta demasiada función. Esto se puede hacer de una manera sencilla con las propiedades width y max width. Y aquí sí, hemos reducido a una única línea nuestro código, pero es incluso un poco más complicado de entender. ¿no? Y bueno, es verdad que en este caso sí que parece que la función min es innecesaria porque la propiedad max tiene asociada la propiedad max width y la propiedad min width. Es decir, propiedades como el alto y el ancho, que tienen asociadas otras propiedades como máximo y mínimo, ancho y alto, pueden gestionar sin demasiado problema ese tipo de circunstancias. Pero ¿qué pasa cuando lo que queremos acotar eh, dentro de un rango es una propiedad, como pueda ser por ejemplo el margen, que no tiene asociadas esas otras propiedades de apoyo como pueda ser max width o min minWidth? Bueno, pues en ese caso la cosa ya es un poco diferente, ya se complica. Y es ahí donde nos viene muy bien el uso de la función min o como vamos a ver en el ejemplo siguiente de la función max. En este caso nuestro objetivo va a ser que el padding de la barra de navegación el padding horizontal de la barra de navegación, para ser más exactos, crezca de manera proporcional a como lo hace el ancho de su contenedor, pero que como mínimo tenga un valor, que en este caso hemos definido como 2em. Bueno, pues ¿cómo lo implementamos? La solución la tenéis aquí, justamente en el padding, donde en un principio definimos un padding vertical de 2rm y para la definición del padding horizontal utilizamos la función max. En este caso, eligiendo un máximo entre el 2m, nuestro valor mínimo, y por otra parte, este valor de aquí, que no es ni más ni menos que el ancho de la barra de navegación menos aproximadamente el contenido del texto, dividido por 2. Para entenderlo un poco mejor, vamos a leerlo de otra manera. Lo que le estamos diciendo es que el padding horizontal valga 2m, valga un valor que no tiene que ver con el ancho de su contenedor. Ese valor es independiente a que crezca o decrezca ese contenedor, pero que en el caso de que lo que sobre entre el ancho del contenedor y la longitud del texto, y eso dividido por 2 para tenerlo en cuenta por la izquierda y por la derecha, en el caso de que ese valor sea mayor que 2m, en ese caso pon ese nuevo valor. Vamos a hacer la prueba, vamos a venirnos al navegador y vamos a ampliar el ancho del contenedor. Y vemos que lo vamos ampliando y que el padding va creciendo. Obviamente, hasta que llega a esos 800 píxeles que hemos dicho en el contenedor. Una vez lo bajamos, el padding se va reduciendo hasta que al final se queda en esos 12M que hemos indicado. Lo que está haciendo simplemente, como comentaba, es quedarse con esos 2M salvo en el caso de que la diferencia entre todo el ancho del contenedor menos el ancho de este texto de aquí, dividido por 2 para cada una de las partes, sea mayor que ese 2M, en el cuyo caso pondrá ese valor. Vamos, dicho de otra manera, es mucho más sencilla que si el espacio que sobra por cada lado en la barra de navegación es mayor que 2M, pone ese espacio. Vamos a comprobarlo, vamos a abrirnos aquí, vamos a ampliar, a aumentar el ancho del contenedor y vemos que hasta esos famosos 800 píxeles va creciendo el padding. Cuando lo reducimos, ese padding va disminuyendo hasta que llega a ese mínimo de 2 m en los cuales se mantiene. Bien, ante esto, dos apreciaciones. Una primera es que es llamativo que en este contenedor lo que buscábamos era un valor máximo y hemos utilizado la función min, y en este padding lo que buscábamos era mantener un mínimo y hemos utilizado la función max. Es un poco contradictorio, pero realmente así es como tiene que funcionar. Y por otra parte, que, este, que tanto el min como el max, aunque están puestos con dos valores, que es lo que en este caso nos interesaba, admite una colección de valores Podemos poner aquí, por ejemplo, 50w. En este caso, el valor que nos devolverá será el máximo de esos tres valores. Por cierto, que una pregunta que imagino que surgirá es por qué ese 20m, esto que tenemos aquí, hemos dicho que es aproximadamente el ancho de la frase barra de navegación. Eh, la dejo en el aire. Y así la pensáis, y bueno, si tenéis eh, alguna duda me la preguntáis. Bien, y por último vamos a jugar con la función clamp, una función que hemos aplicado a eh, la regla H1. Aquí abajo la tenemos. Y en este caso no se aplica un valor de longitud, como puede ser el padding, el margen o anteriormente el ancho, sino que lo aplicamos al tamaño de la fuente. Bien, esta función lo que está haciendo es va a devolvernos por defecto 5VW. Va a hacer esa conversión a píxeles y ese va a ser el tamaño de la fuente que él va a intentar poner siempre. En el momento en que ese 5VW sea más pequeño que 1,8 rem, dejará de poner el cálculo que salga de 5VW y pondrá 1,8 rem. Por el otro lado, por el lado de la derecha, en el caso de que ese cálculo sea mayor que 13 rem, Dejará de aplicar el cálculo de 5W, dejará de aplicar ese valor por defecto, ese valor preferido, y aplicará 3REM. ¿Con eso qué vamos a conseguir? Bueno, pues podemos venir aquí y vemos que el texto, el texto fluido, va a ir creciendo hasta cierto valor. En este caso, 3REM. En el sentido contrario... Vamos a ir bajándolo, va a ir fluyendo, va a ir reduciéndose poco a poco, hasta que va a llegar a un punto en el que no va a disminuir más, porque quedará fijo a 1,8 rem. Bueno, pues como comentaba, ejemplos como este, que por ejemplo es un ejemplo muy típico y que podéis encontrar en muchas páginas de internet, demuestran claramente que este tipo de funciones nos van a venir muy bien, nos van a aportar un valor interesante cómo diseñamos pensando en diferentes anchos de dispositivo.